¿Puedo irme a Corea y quedarme para siempre y casarme, ponte tú? ¿Sabes? Su maleta es muy grande y yo así como, tú me querías muy bien! Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal para los que no me conozcan. Soy Chipo Sebastián, vivo en Corea del Sur, aunque ahora estoy en Chile a punto de devolverme a Corea porque ya terminaron mis vacaciones. En el video de hoy les voy a mostrar cómo es viajar a Corea. Muchos se han preguntado, muchos me preguntan también, ¿cómo se para viajar a Corea? ¿Cómo te viaja a Corea? Necesito una receta, necesito un psiquiatra, el doctorante, probablemente En este video entonces les voy a mostrar paso a paso lo que tienen que hacer para viajar a Corea para la gente que está pensando viajar a Corea, muchas preguntas muchas veces me han hecho como ¿puedo irme a Corea y quedarme para siempre y casarme ponte tú? Eh, no, Pero siempre se parte por algo y eso es lo que les quiero enseñar en este video porque al igual que yo, al igual que muchas personas, tú que estás ahí también puedes hacerlo, y no es nada de otro mundo, fíjate tú. Así que acompáñenme a tomar este turbo que está acá que es un avión de Latam que es parecido, pero bueno, para viajar a Corea necesitas muchas cosas para comenzar obviamente el tema de viaje. Mucha gente va a decir, pero cuánta plata necesito, cuánto dinero necesito juntar. Eso va a depender obviamente de cuáles van a ser tus gastos allá o cuál va a ser el tipo de pasaje que compres del país del que viajas también. Pero yo les voy a hablar un poco como de mi experiencia viajando desde Chile hacia Corea. Para nosotros, yo muchas veces he podido comprar pasajes a Corea ir y vuelta desde los mil dólares mil dólares que son como $600 pesos chilenos incluso hay veces donde he encontrado pasajes aún más baratos que eso pero eh, eso es como un promedio de lo más barato que ustedes lo van a poder encontrar obviamente que si ustedes viajan, no sé, por la aerolínea más prestigiosa del mundo Qantas o, o Emirates o aerolíneas que tienen como mucho más prestigio obviamente va a ser muchísimo más caro el pasaje mi recomendación para que ustedes puedan viajar de la forma más económica posible, es que se metan a páginas de buscadores de vuelos como por ejemplo Skyscanner, Google place también es súper bueno porque uno puede ir jugando con las fechas y puede ir poniendo por ejemplo ya quiero que mi viaje sea de 30 días, entonces te busca pasajes que sean como parecido o que sea dentro de ese gama de tiempo que tú quieras ir pero generalmente los pasajes que más se venden o que son como más comunes son aquellos pasajes que hacen escala o tránsito o conexión en eh, Estados Unidos ¿Qué es una conexión? ¿Qué es tránsito? ¿Qué es que estáis hablando? Por favor, explícamelo Bueno, te lo explico. Una conexión, una escala es una parada que hace tu avión, porque obviamente desde Chile, desde Latinoamérica, no tenemos vuelo directo hacia Corea, excepto México, que sí lo tiene. Pero por ejemplo, países que estamos más al sur como Perú, Argentina, Chile y muchos, muchos, muchos otros, no tenemos vuelo directo a Corea porque son muchísimas horas. Entonces generalmente hacemos escalas o paradas o conexiones en este caso el día de hoy yo tengo dos escalas una es en Los Ángeles en Estados Unidos y la otra es en Japón ¿es más caro si hago más escalas? no es más barato de hecho entre más escalas tengas, generalmente los pasajes son más baratos mi pasaje igual fue full barato por eso tengo como más escalas Pero yo he comprado pasajes por mil dólares y he tenido solamente una escala por el, porque estuve en Dallas que es a, en Estados Unidos y ese vuelo es súper rápido porque llega ahí a Dallas son como dos horas Dallas llega a Dallas, ahí a Dallas y luego tú solamente eh, haces como conexión en, en cuatro horas estás ahí en el aeropuerto 4 horas luego tomas el siguiente vuelo y te vas directo a Corea Sí. Sí. esas opciones son muy buenas Pero también son muy difíciles de encontrar Cuando tú haces tránsito en algunos países Te van a exigir que tú tengas una visa Esto no pasa siempre Cuando tú vas a hacer escala en otro país Hay veces donde te van a pedir una visa de tránsito Que es como una visa solamente por el hecho De poder pararse en ese país A esperar un siguiente vuelo Vas a necesitar una visa especial ¿Y qué es una visa? Una visa no es la tarjeta de crédito por la que uno compra, no Una visa es un permiso que emite un país para que un ciudadano de otro país pueda estar en el país que va a destino en un tiempo determinado Por ejemplo, yo como chileno no puedo llegar y entrar a Estados Unidos sin visa Nosotros en Chile tenemos algo que se llama la ESTA Que es una visa que vale 14 dólares, como 8 mil pesos La que se demora como 5 minutos en sacarse y es súper súper rápida Pero obviamente eso va a depender de que si te aprueban o no esa visa Generalmente sí la aprueban pero como yo sé que hay gente que me ve de otros países como México, Perú, Argentina, Bolivia, eh, Ecuador, Venezuela, Colombia y todos los países del mundo Tienen que preguntar cuando ustedes van a comprar un pasaje, antes de comprar el pasaje, eso es súper importante, antes de comprar el pasaje usted tiene que ver ya Si este pasaje tiene una parada, una escala o una conexión en Estados Unidos, mi país, mi pasaporte, ¿me requiere tener una visa para el país en el que voy a estar? Porque una vez que tú compras el pasaje y después te das mágicamente cuenta que necesitas una visa para estar en ese país Todo se te va a complicar Antes de comprar el pasaje siempre fíjate de que cuando vas a hacer la escala En ese país al que tú vas a estar aunque sea por dos, o tres horas vas a necesitar un permiso especial Si no me equivoco, Australia también la necesita y Canadá también la necesita para poder aunque sea estar dos horas esperando un avión nomás Vas a necesitar una visa o un permiso especial de estar ahí, así que todas esas cosas las tienes que averiguar antes de comprar tu vuelo, o si ya lo compras, tener que hacer todo ese papeleo extra. Nosotros como ciudadanos chilenos, y yo creo que también algunos otros países de Latinoamérica, podemos pasar por algunos países y llegar a Corea finalmente sin la necesidad de tener una visa o un permiso para estar en esos países para hacer esta conexión. Por ejemplo, pasa en el caso cuando fui a Corea, pero por España y Alemania, no necesité visa para pasar ni por España ni por Alemania entonces tengan eso súper súper en cuenta, porque hoy día tengo un problema con eso y que no me di cuenta y casi pierdo el pueblo, pero de hola eh, mi vida, eh, me pudo explicar cómo estoy adentro del aeropuerto ahora, no lo sé, pero hay un angelito ahí que me está mirando, así que muchas gracias. Ahora usted me va a decir, ya, y yo a Corea, entonces, ¿por cuánto tiempo voy a ir? ¿Me puedo ir a quedar para toda la vida? No. Primero tienen que saber que si van a ir a Corea, van a ir como turistas. No vamos a tocar el tema de la working holiday, pero vamos a ir como turista si ustedes van a Corea como turistas, son tres meses máximo lo que tú puedes estar en Corea como turista. Tres meses. Entonces, ustedes pueden comprar un pasaje y de vuelta por tres meses. Les recomiendo que compren el pasaje siempre y de vuelta. Porque tú cuando entras a Corea, ellos son súper estrictos, entonces te van a pedir siempre un pasaje de regreso. Como decir, ah, ya. Esta es la prueba de que tú no te vas a quedar como ilegalmente en el país Como a trabajar o cualquier otra cosa o sea, Siempre les recomiendo comprar pasaje ida y vuelta Además también es más barato Vamos a poner un ejemplo Yo estoy en mi casa así como Oh sí, viendo mi tía así Y de repente digo ya, me voy a Corea hoy día eh, Yo podría meterme en la página Comprar un pasaje que sea por España o por Alemania Donde sé que no me van a pedir visa de tránsito o de conexión y sé que voy a poder llegar a Seúl directamente Y voy a poder estar en Seúl tres meses Sin tener que ir a la embajada Sin tener que pedir un permiso especial Sin tener que tener ningún otro documento Que no sea el pasaporte Actualmente en Chile tenemos el pasaporte electrónico Que es como la nueva tecnología que está todo así como Muy, muy electrónico todo Y es súper caro, vale como eh, 100 mil pesos casi Que son como, eh, no sé cuántos dólares Como 150 dólares, mm, sí, algo así Otra cosa que yo les recomiendo, Caleta De verdad que sí, mira yo creo que aviones he tomado en mi vida como 30 veces las primeras 10 veces yo creo que tomé aviones fue como que iba con una maleta de mano pero con todo, o sea, ya llevaba más cosas imposibles anden con muy pocas cosas, onda, yo en mi bolso así como que voy a hacer el unboxing aquí de mi mochila aquí está cookie, cookie, cookie, cookie, cookie muchos cookies en todas partes, en mi mochila traigo así como comida toallitas de maquillante cargador, cable USB traigo pijama, así como para andar más cómodo en el avión Traigo eh, recambio de ropa, pero muy liviano, porque, a ver, los aviones adentro son temperados. No te vaya a morir de frío y en el peor de los casos si te da frío te vas a más Traten de siempre viajar muy cómodo sin tanta cosa porque si no tu equipaje de mano o tu maleta más que ayudarte te va a significar un cacho. Ahora, ahora que estamos hablando del equipaje, también es súper importante que lo sepan. Cuando ustedes compren un pasaje, vean cuánto es el equipaje que les permite aquella aerolínea usar para ir a Corea. Generalmente son dos maletas de 23 kilos, pero hay aerolíneas que te dejan tres, hay otras aerolíneas que te dejan uno. Y fíjate que tu bolso de mano no exceda al máximo porque si no usted va a tener problemas en todos los pasos, en todos los aeropuertos por los que usted pase va a tener muchos problemas Así como su maleta muy grande tiene que sacarla a mí una vez les cuento me pasó que yo estaba en corea y como que la señora dijo sabes su maleta es muy grande y yo así como tú me querías huevia y la señora así como eh sí, la va a tener que dejar aquí yo sí pero bueno como dejar mi maleta acá me da es, que saco el morral donde el cookie gigante el peluche de cookie gigante viene en un morral gigante y todas mis cuestiones dentro del morral lo dejé colgando y dije es lo mismo y digo sí pero la maleta no entra y me cago ¿cómo? y no pude entrar la maleta entonces yo así como que ah mi vida eh 감사합니다. Fue todo lo que le dije y obviamente yo en mi mente fui diciendo los peores garabatos que ustedes se podrán imaginar Pero eso es parte de mi vida como persona, no persona Siempre chivo, nunca en chivo, entonces bueno, sé, o sea, me explicas Oye, hoy llegando con un outfit que me ofrecieron mi amiga, me compraron el pulso completo de y yo así que, y, y, y muy arriesgada de la vida yo Y también tengo un bolsito, que es el bolsito que uso J-Hope en el Love Yourself de Seúl Ya, ahora hablemos del tema de la comida No es necesario que ustedes cuando viajen lleven así como un kilo de comida porque en el avión realmente te en comida tranquilidad tranquilidad con eso pero como uno es gordo de alma y siempre quiere comer mucho yo llevo como unas papitas por si acaso que obviamente me las como en el primer viaje porque yo gordo hola no es que son 12 horas de viaje sin comida te van a dar comida así que tranquila ahora no voy a decir que da comida que dan en los aviones sobre todo las aerolíneas latinoamericanas la mejor del mundo pero al menos te llena. Digamos y seamos honestos, The tips que le puedo dar son, obviamente, ir con calzado cómodo, ir con repuesto de calcetines, llevar desodorante, pero no en spray, porque hay algunos países que son hueviados con este tema de que ay, el spray no la verdad no llevar cuchillo ni tijera porque una paquete y dos, no, cortopulsante, los no aviones, terrorismo, es un tema, no lo hagan, por favor, tengan cuidado, eh, métanse a la página a ver las cosas que se pueden o no se pueden llevar en el avión porque si usted no quiere pasar un mal rato, de verdad, apenas tenga su pasaje, revise toda la lista de las cosas permitidas a la hora de viajar y las todas. Si usted mete algún elemento que no esté permitido en el vuelo, le van a hacer problemas desde que entre policía internacional hasta que se sienten todas y asiento Así que les recomiendo siempre seguir las instrucciones y convivir en paz, etc, etcétera, etcétera. Ya, acabo de llegar a Los Ángeles y lo primero que hice fue ir a Starbucks a buscar mi, mi frappe. Cuando llegué acá a Los Ángeles, salí como por la misma serie por donde salió BTS cuando vinieron a los billboards, donde se ponen cosas como para fotos y cosas así. Así que obviamente en un momento de algo estuvo ahí como muy... Ah. Y de verdad estoy muy, muy, muy muy cansado de ¿eh? El vuelo fueron 12 horas, pude dormir dentro de todo, pero ola, siento mi cuerpo muy cansado, así como que siento como que hubiese pasado un trasfondo por encima del corte, así como Yo... Bueno, el vuelo de la TAM, como siempre lo digo, la TAM es súper malo, super. Eh, no es como que la gente sea mala, sino que el servicio o las cosas que tienen disponibles para darte no son muy buenas se si acabó por ejemplo los menús de las comidas entonces solamente te podían ofrecer un plato y si no comía y de eso era lo único que había Mi puerto usb de mi asiento estaba mal entonces tuve que cargar mi celular con el, con el sí muchos detalles como que te hacían sentir como si incómodo como que se trata demasiado que están haciendo todo muy barato como para baratar el costo y en realidad como que la calidad y el servicio es súper súper bueno así que no lo recomiendo viendo para nada hola como están mi cara por supuesto no va a ser la mejor del mundo porque eh, llevo casi 30 horas de vuelo actualmente estoy en Japón Tokio porque salí del aeropuerto porque quise venir a almorzar como al centro de la ciudad un poquito El frío ya se siente pero con todo, con todo, con todo Así que está muy muy diferente el clima, ya me, ya me está como gustando más y eso, eh, ahora eh, les voy a mostrar un poco como la imagen de lo que voy a recorrer ahora Para que también lo tengan en cuenta, no es recomendable salir del aeropuerto como lo estoy haciendo yo Si es que tienes poco tiempo de escala, pero creo que lo puedo hacer porque ya como que la experiencia me ha enseñado un poco A poder hacerlo, ya he hecho esta locura un par de veces antes eh, Lo hice en Francia, lo hice en España entonces como que ya me planifico muy bien y lo logro hacer, pero si ustedes es primera vez, por ejemplo, que viajan o que van a ir a un país, no les recomiendo que hagan esto porque es un poco como arriesgado porque te, te arriesgan en el fondo a que puedas perder el vuelo y no, no alcances a llegar de vuelta al aeropuerto. Así que eh, eso es todo lo que les voy a decir por ahora. Eh, voy a buscar algo para almorzar y eh, de ahí les cuento cómo me termina yendo con todo, ¿ya? Acaba de llegar el plato que tenía y está. Es un... muy feliz porque no sé. Ya japonesa, no Japón es eh, como que no sé, estoy demasiado feliz de verdad, yo creo que se me nota la cara de hecho. Oh, yeah. ah. ¿Qué más? Bueno acabo de llegar al aeropuerto ya A mis espaldas están los counters Por donde tengo que hacer como el check-in eh, Como mis maletas viajaron directo Desde Estados Unidos hasta Corea Y no voy a tener que sacar mis maletas acá en Japón Para mandarlas a, a Corea Así que en ese sentido no tengo nada que hacer Pero tengo que hacer un check-in como presencial Pero la buena noticia es que llegué a tiempo Todavía el counter no abre Pero eso quiere decir que estoy on time Y eso es muy rico el ramen que me comí Me encanta este país y lo amo mucho Japón Aquí yo me siento japonés de las más antiguas acabo de llegar acá a gimpo a Seúl, ya estoy en casa allá atrás está la cola que eh, me vino a buscar y bueno ¡Oh, Dios, Dios, frío! Y ya llegamos finalmente y de acá me voy a mi casa en taxi porque traigo dos maletas gigantes pero eh, usar metro siempre es una buena opción también porque el metro pasa tanto en el aeropuerto de Quimpo como en el de Incheon que son los dos aeropuertos que tiene Seúl así que por ese tema no van a tener absolutamente ningún, ningún problema ya voy a dejar hasta acá este video, eh, les quiero dar las gracias por haberlo visto por haberse dado la paja de estarme escuchando durante no sé cuántos minutos yo sé que es una lata, pero bueno, yo sé que esto también le va a servir a algunos de ustedes porque me lo han preguntado mucho y yo también quiero compartirlo con ustedes porque nunca está de más eh, Recuerda que abajo suscribirse en ese botón rojo que nunca sabía dónde está Dale un me like gusta a este video y comenta acá abajo si es que usted quiere que yo haga un video de cómo A ver, vivamos en Corea por una semana, cuánta plata necesito Cuánto cuesta la comida, cuánto cuesta el alojamiento, cómo consigo alojamiento eh, Es tan caro como dicen que es Corea Si quieren un video como de ese estilo, pídanmelo acá abajo en los comentarios y si no quieren nada, bueno, no sé. O voto que. Así que eso. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias como siempre. Y nos vemos, eh, no sé, en un par de días más. Nos vemos. Bye, bye.